Muy buenas, soy Dragster y en esta oportunidad les traigo una solución a un bug que al menos yo me he encontrado en esta nueva actualización del Call of Duty Mobile El bug lo que hace afectar a las personas que juegan con giroscopios ya sé que son pocas, pero yo sé que hay algunas que sí les gusta. El bug lo que hace es invertir en el sentido en el cual el giroscopio se está orientando es decir, si tú eh, mueves tu teléfono a la derecha en vez de moverse en el juego a la derecha también la cámara se mueve a la izquierda y así sucesivamente lo bueno es que es una solución sencilla solamente debemos entrar a configuración vamos a básicos y bajamos hasta la opción que nos dice giroscopio le damos a giroscopio horizontal invertido y giroscopio vertical invertido y ya en principio con esto se debería solucionar y para battle royale es exactamente lo mismo debemos entrar a en las configuraciones de battle royale a básicos, giroscopio giroscopio vertical invertido, giroscopio horizontal invertido, le damos y en teoría también se debería solucionar, comprobamos de que nuestro bus se soluciona y se soluciona perfecto, pero debería saber que es probable de que mientras juegues algunas partidas o si acaso reinicias y inicias de nuevo el juego, es probable que el bus se arregle solo, como me ha pasado, en este caso lo que debemos hacer es de nuevo entrar a configuraciones, a básico y desactivar las opciones que hemos activado. Ya con esto eh, debería bastar y no deberíamos tener ningún problema. Por mi parte esto ha sido todo, muy agradecido que veas este video y sin más nada que añadir, adiós.